Hola a todos, todas, todes, eh, bienvenidos, bienvenidas eh, a este conversatorio online que se titula La educación abierta en el movimiento Wikimedia, miradas desde América Latina. En esta ocasión nos encontramos desde el marco del eh, Open Education Week, la semana de la educación abierta. Eh, justo este año, eh, la semana cumple 10 años, eh, y quisimos desde eh, América Latina, desde Argentina, desde Chile, desde Bolivia y desde México, eh, sumarnos a esta propuesta a este foro abierto y presentar un poco de lo que hemos trabajado durante estos años eh, en esta ocasión me acompaña flor Gustavino. ella es eh, forma parte del equipo de educación y derechos humanos de wikimedia argentina hola flor cómo estás buen día hola ale cómo andan muchas gracias por acá también nos acompaña eh, Rocío Aravena, ella es encargada del programa de educación y alfabetización digital de Wikimedia Chile. Hola, Ro. Hola, Leo, y hola a todas y todos eh, quienes se están conectando. Y por acá tenemos también a Olga, ella forma parte del de capítulo Wikimedistas de Bolivia y tiene una gran representación generando proyectos sociales y educativos. Hola, Olga, ¿cómo estás? Buen día. Hola a todos, buen día. Y por acá eh, Alejandro Reyes, actualmente coordina el programa de Educación de Wikimedia México. Y eh, justo la idea que tenemos el día de hoy es eh, platicar un poquito, que sea un poquito abierto, un poquito flexible, justo sobre estos proyectos que eh, hemos colaborado y que, como les comentaba, se enmarcan en la Semana de Acceso Abierto. Eh, de Educación, Acceso Abierto. Eh, entonces, eh, planteamos un par de preguntas, eh, las cuales eh, vamos a empezar a compartir. También si ustedes tienen algún comentario... Que quieran sumar también a esta transmisión, lo pueden dejar en los comentarios que tenemos acá en el en, el en vivo del YouTube y posteriormente podemos ir dialogando, ¿no? Entonces, eh, no sé, Flor, si me puedes a, a apoyar. Perfecto. Pues, eh, de principio vamos a eh, tocar temas importantes. Eh, un tema relevante va a ser el concepto de la educación abierta y planteamos estas dos preguntas. Vamos con la primera. ¿Qué potencialidades tiene el movimiento Wikimedia para la educación abierta? Entonces, eh, le doy la palabra a Flor, a Ro, a Olga. Adelante, por favor, chicas. Genial, Ale, muchas gracias. Eh, bueno, eh, lo que primero veníamos pensando cuando eh, comenzamos con el conversatorio tenía que ver con eh, la filosofía que hay detrás del movimiento Wikimedia. En ese caso, el movimiento Wikimedia plantea que el conocimiento eh, es libre, es abierto y debe ser para todas las personas que que deseen acceder a él. Eh, entonces, bueno, ese es un primer paso para pensar en cómo y por qué la educación tiene que ser abierta, ¿no? La idea de que el conocimiento es abierto y tiene que estar disponible para todos y todas. Eh, esa apertura no solo tiene que ver con... Disculpas que atrás está ahí, ¿eh? No sé si se escucha mi, mi perra, perdón. Eh, entonces, el conocimiento tiene que ser abierto para que podamos acceder a ese conocimiento y también para que podamos construirlo. Y ahí nos parece que tiene mucho que ver en educación porque eh, es importante que desde las instituciones educativas se puedan sumar a construir conocimiento dentro de los proyectos Wikimedia, ya sean en escuelas secundarias, en universidades, también en escuelas primarias, por ahí quizás no tanto escribiendo Wikipedia, pero sí desde otros proyectos, como puede ser Wikimedia Commons o otros de los proyectos hermanos y hermanas de Wikipedia. Entonces, ese es un espacio súper interesante y abierto para la educación y para construir entre todos y todas, y nos parece que ese es un buen puntapié para comenzar. Sí, yo eh, agregando un poco a, a, lo, a lo que menciona Flor, eh, diría el tema de como esa noción de doble apertura que tiene o que ha intentado levantar el movimiento Wikimedia y que para nosotras, nosotros, eh, se encuentra muy en sintonía con las perspectivas de la educación abierta, es decir, eh, las personas que participamos del movimiento Wikimedia y de los capítulos Wikimedia y sus programas de educación, obviamente, eh, apuntamos por una parte a poder garantizar el acceso al conocimiento y la información. Eso, eso tiene que ver eh, un poco con eh, el tipo de licencias que se utilizan en todos los proyectos Wikimedia que permiten, cierto, la libre descarga, utilización eh, y reutilización de los recursos, que es una cuestión fundamental cuando pensamos en, en la educación abierta. Ahí nos encontramos a veces con algunas trabas y problemas que vamos a, a mencionar un poco más adelante. Eh, pero por otra parte, la, la, la otra patita de la apertura tiene que ver, como decía Flor, con potenciar la participación de las personas y de las comunidades en la creación de conocimiento. Es decir, no solamente favorecer el acceso, sino también eh, favorecer que ese conocimiento y que esa información eh, puede ser el fruto de una participación un poco más democrática. Entonces también creemos que ahí eh, los principios del movimiento Wikimedia eh, se, se, se entrelazan con los, de la, con los de la educación abierta. Muy bien. Eh, también cabe mencionar, ¿no? eh, justo mencionábamos eh, cuántos, cuánto tiempo tienes iniciativa del Open Education Week, también es importante mencionar todo el proyecto que tiene la fundación, ¿no? eh, Hablamos del proyecto de Wikipedia, que es un proyecto que nace en 2001, eh, posteriormente eh, justo este año, pues eh, ya cumple 21 años. Eh, y la fundación que se encarga de gestionar todos estos proyectos. ¿no? Entonces, eh, a partir de lo que nos han comentado eh, Ro y Flor, eh, sobre con la construcción, sobre esta doble apertura, el licenciamiento que se tiene, justo también planteamos algunas experiencias, ¿no? Cómo desde los proyectos de la Fundación Wikimedia, hablando justo de la región latinoamérica, podemos generarlo, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta va en ese sentido. ¿Qué experiencias de educación abierta se han levantado desde los capítulos de Wikimedia en la región latinoamérica? Entonces, le doy de nuevo la, la palabra a Flor, eh, si quieren después continuamos con Olga, posteriormente continuamos con Ro y cerramos esta, esta primera sesión de preguntas. ¿no? Entonces, adelante Flor. Muchas gracias, Alex. Eh, bueno, en principio también pensar que la mayoría de las propuestas que hacemos desde los programas de educación en Latinoamérica pueden plantearse desde lo que es la educación abierta, obviamente, pensando en lo que decíamos antes al respecto de la filosofía wiki. Eh, quizás desde Wikimedia Argentina tenemos un proyecto que, en particular, nos interesa. Eh, porque está sobre todo anclado en lo que son los recursos educativos abiertos y nos resulta interesante comentarlo hoy eh, simplemente para que lo puedan conocer las personas que nos están escuchando. Eh, voy a compartir ahora por el, eh, por el chat de YouTube el link a la página, así la pueden ver, eh, que es eh, recursos educativos abiertos wikimedia.org.ar, Pero bueno, se los compartimos ahí por el chat. Eh, la web de recursos educativos abiertos es una web que creamos en el año 2019 desde Wikimedia Argentina con el objetivo de que se convirtiera sobre todo en un espacio de intercambio. Eh, intercambio entre quienes, ¿no? Entre las organizaciones de la sociedad civil, eh, en particular lo que hacemos desde Wikimedia Argentina, pero también otras organizaciones aliadas con las que trabajamos en el país, por ejemplo, Faro Digital, por ejemplo, Amnistía Internacional Argentina. Eh, entonces, en, en la página van a encontrar un montón de recursos que ya existen en realidad en las otras webs y la página funciona como un buscador en donde es sencillo y amigable para los y las docentes poder acceder a estos recursos. Porque una de las dificultades que encontrábamos, que después también podríamos a profundizar un poco más en en qué pasa con los recursos abiertos en, en nuestros países. Pero una de las dificultades que encontrábamos era que quizás no es tan sencillo muchas veces acceder a estos recursos, conocer dónde están, saber si son abiertos o no, o cómo. Entonces, nos parecía que este, este espacio podía ser un buen lugar para eh, juntar a todos esos proyectos que ya existen y simplemente que los y las docentes puedan acceder a ellos desde un lugar amigable. También, además, se pensaba como una web, en donde los docentes puedan participar eh, pensando que no, no solamente funcionan como transmisores de conocimiento, sino que son grandes constructores de conocimiento, los y las docentes de todos los niveles, eh, y que hacen muchísimos recursos todo el tiempo para sus clases, pero que quizás no está tanto el ejercicio de poder compartirlos. Entonces, la web habría ese espacio de poder compartir las planificaciones, compartir, eh, no sé, eh, diferentes tutoriales que se hagan para explicar cosas en nuestras clases, materiales de estudio y que pueda también circular un poco por ahí el conocimiento libre eh, y, y sobre todo eh, funcionar como un espacio de compartir entre todos y todas los grandes trabajos que se hacen en educación. Así que bueno, eh, ese es uno de los proyectos que nos parece más interesante para pensar desde la semana de la educación abierta y les dejamos el link para que lo puedan conocer después más en profundidad ahí en, en un espacio más autónomo cuando busquen. creo que me toca. Bueno, desde Bolivia hemos estado participando con el proyecto Leamos Wikipedia el, en, en una versión piloto, y gracias a este piloto, pues, y la recuperación o la, la reflexión sobre la creatividad y los proyectos que han ido presentando los profesores, pues nosotros hemos generado como unos proyectos complementarios, creo que, eh, Flor y Roy igual lo han expresado súper, digamos que la filosofía wiki permite que siempre nos estemos transformando y esa es la invitación que les hacemos también a los, a los profesores. Y a los estudiantes, ¿no? Entonces, eh, creo que esa, ese impulso ha permitido que, por ejemplo, en el caso de, de Bolivia, estemos desarrollando como proyectos complementarios. Eh, estamos trabajando ahora con los profes para que ellos puedan publicar con licencias abiertas también los planes que, de clase que han trabajado como parte del programa de manera que puedan servir de inspiración a otros profesores y que también respondan a algunas necesidades particulares eh, de nuestro país. En este caso, que, por ejemplo, como deben saber, es un estado plurinacional y reconoce 36 nacionalidades. Entonces, cada una de ellas cuenta con sus maneras de expresión y con idiomas ¿no? eh, diferentes. En el, en el interín, entre hablar uno y otro, también tenemos población bilingüe y mucha de esta población, pues, son estudiantes de secundaria. Entonces, como parte del proyecto, los profes ahora han planteado, por ejemplo, Wikipedia como herramienta de apoyo para la educación bilingüe, ¿no? Porque los estudiantes a veces no tienen donde escribir eh, o, no, o no, no tienen la práctica generalizada de escribir en su, en su idioma materno, puede ser este... Particularmente ya en Wikipedia existe, por ejemplo, las wikipedias en Aymar, en Quechua y en Guaraní, que son uno de los tres idiomas oficiales de Bolivia también. Entonces, eh, creo que estos son algunos de los proyectos que se han generado. También hemos, le hemos dado como un refresh a nuestra visión de cómo generar materiales también, porque desde muchas otras comunidades educativas nos han dicho que, eh, que le quitemos un poco de peso a lo escrito. Eh, y vayamos un poco, un poco más eh, con una apuesta a lo multimedia, ahora hemos tenido un video que también se los voy a compartir en un ratito, y, eh, eh, y apuntar también a los adolescentes que tienen una movida más interesante, que también están cuestionando, y gracias a la pandemia han cuestionado mucho a sus profes, ¿no? Entonces, bueno, creo que la educación bilingüe en general y, y, la, y, la, y el asesoramiento con, con la familiarización de licencias libres para publicar, creo que es por ahora lo que estamos trabajando desde Bolivia. Ay, me había, me había quedado eh, muteada. Eh, bueno, desde, desde Wikimedia Chile, eh, una parte importante del trabajo que estamos haciendo eh, en, en educación abierta no tiene que ver directamente con el programa de educación, sino más bien eh, que atañe a lo que habíamos venido diciendo, es decir, a, a cómo hacer para... Eh, que las personas puedan acceder no solo al conocimiento abierto que eh, publica, se publica en Wikipedia, sino que también a las fuentes. O sea, Wikipedia eh, se basa en fuentes de información, eh, basa su verificabilidad en esas fuentes, sin embargo, uno de los mayores problemas que generalmente tenemos es que esas fuentes eh, se encuentran bajo eh, o sujetas a barreras de pago. Entonces, finalmente, si bien la gente puede entrar a, ese primer, eh, a esa primera puerta al conocimiento que es Wikipedia, no puede acceder eh, a las fuentes, y eso es eh, súper complejo cuando pensamos en elaborar, por ejemplo, recursos educativos. Entonces, una parte del trabajo de Wikimedia Chile ha estado de la mano de poder formar a eh, gestores de la información, a instituciones BAM, es decir, bibliotecas, archivos y museos, eh, en eh, el uso de licencias abiertas, eh, en desmetificar un poco eh, lo que pueden ser las licencias Creative Commons, eh, en complejizar o, o poder discutir en torno al tema de los derechos de autor, eh, al tema del dominio público, y por ahí un poco hemos ido yendo, y eh, que, que es una cuestión como de base para poder pensar en proyectos educativos abiertos. Eh, desde el lado de nuestro programa, eh, mencionar, por ejemplo, el curso de Wikipedia en el aula, que eh, a diferencia de lo que ha hecho México, Bolivia y Argentina, es como mucho más incipiente y mucho más a pequeña escala, eh, pero donde también hemos tratado de dar eh, espacios para que los docentes compartan eh, recursos, planificaciones, problemáticas... Una de las cuestiones que nos puso súper contenta es que el, el, la última versión del curso eh, tenía como trabajo final el que los docentes pudiesen elaborar recursos educativos que quedasen eh, con una licencia abierta en nuestro sitio web. Eh, y también otra cuestión fundamental eh, de prácticas educativas abiertas tiene que ver con la edición de contenidos eh, tanto escrito como multimedia, por parte de estudiantes, ya no solo universitarios, sino también eh, de enseñanza secundaria, y que este año esperamos que puedan ser también eh, de enseñanza primaria. Eh, eso, eso por, por nuestra parte. Eh, y desde Wikimedia México, eh, justo también un poquito recuperamos eh, el trabajo que ha hecho toda la región, eh, y asimismo también partimos de estas experiencias para... Uno, eh, tener un curso en línea, que principalmente lo apostamos con docentes de la, de la UNAM, eh, y que justo la idea es que eh, llegar en un primer momento a docentes para posteriormente esos docentes puedan generar también sus propias planificaciones y recursos y puedan bajarlo directamente a la otra comunidad, ¿no? Que en esta ocasión serían alumnos y alumnas, ¿no? Entonces, eh, nuestra apuesta es esta, aventarle un curso a docentes, posteriormente alumnos y posteriormente a toda una comunidad, ¿no? Claramente, en este tipo de espacios estamos apostando a, claramente, los temas de educación libre, abierta, eh, eh, cultura libre y la construcción colaborativa, ¿no? Que justo era algo que, que se ha mencionado. Entonces, en el curso justo le apostamos directamente, primeramente, a conocer de qué van los proyectos de la fundación. Posteriormente, ya adentrarnos un poquito más a qué va Wikipedia, a qué va Wikimedia Commons con las licencias libres, cómo podemos atribuir el trabajo, que también eso es muy importante, ¿no? Si vemos el trabajo de alguien más, ¿por qué no atribuirlo y compartirlo con la licencia que lo tiene? ¿no? Y posteriormente la generación de un proyecto como tal. Entonces, justo desde ahí consideramos, va nuestro aporte en ese sentido, ¿no? Eh, recupero algunas ideas como súper importantes. Eh, la ubicación de recursos, eh, justo también eh, pensamos en muchas vertientes a partir de cómo podemos encontrar y compartir estas formas de, de trabajo, ¿no? Eh, recupero también la constante transformación, como comentaba Olga se va presentando en diferentes escenarios y justo lo que estamos pensando es eso ¿no? trabajo en contexto pero también un trabajo regional ¿no? presentar qué está pasando, más adelante por ahí Flor nos va a platicar en qué tanto hemos colaborado y qué justo no, no, no considero que sea el, el fin de la colaboración ¿no? y claramente el acceso muy importante que menciona Ron. ¿no? Eh, vamos a cerrar este, pequeño, este primer panel de preguntas eh, posteriormente vamos a a continuar, si, si tienen dudas, preguntas, comentarios, algo al respecto de lo que ha surgido hasta el momento, con confianza, les recordamos. Ahí pueden dejarnos los comentarios en, en, en YouTube. Entonces, si quieres, continuamos a las siguientes eh, preguntas. Eh, Flor, por favor. Perfecto. Entonces, eh, nuestro segundo panel de preguntas eh, ya va más enfocado a eh, las implementaciones que se, eh, que se tienen, ¿no? Los, los desafíos a los que nos hemos encontrado por acá. Eh, primera pregunta, básicamente lo que les comentaba, ¿qué desafíos encontramos a la hora de pensar e implementar la educación abierta desde el sur? Y posteriormente vamos a hablar de los aportes que hemos hecho con relación a estos desafíos. Entonces, si quieren, comenzamos eh, acá con Olga, eh, posteriormente Flor y por último Rob. Entonces, adelante, chicas. Bueno, creo que entre los desafíos que encontramos es que, bueno, hay una tradición eh, bastante establecida en en los países que, en los que habitamos, y bueno, puede ser también un poquito desafiante eh, proponer un cambio muy, muy repentino, digamos, hay por ejemplo un, un respeto muy, muy fuerte hacia lo que es la academia, pero también a veces esa academia está muy centrada en, en eh, centralizar, la, digamos, la titularidad o la propiedad del conocimiento, entonces a veces, eh, a, pues, cuestionarnos ese tipo de... de de cosas puede ser eh, bastante desafiante, desde Bolivia igual todo el rato nos estamos revisando si, si de verdad estamos cuestionando no suficiente para permitir que, que el movimiento se vuelva súper abierto y creo que esa es una misión que siempre tenemos en, en, en el sur, estar repensando entre lo que estamos aceptando a, y, eh, para sumarnos o entre lo que nosotros queremos proponer o lo que podemos hacer juntos, creo que ese es una de los de los desafíos más fuertes desde, desde, nuestro, desde nuestros países, creo que voy a recuperar un poquito lo que dijo Roera sobre no siempre tenemos acceso a, la, a las bibliotecas, es verdad, pero no solamente, por lo menos por aquí, no solamente no tenemos acceso a las bibliotecas, sino que cuando tenemos acceso a las bibliotecas, las bibliotecas no las hemos escrito nosotros y no reflejan lo que nosotros queremos decir. Entonces también el, el desafío de la educación abierta creo que en, en, en Latinoamérica también es el, el reescribir y el aprender a construir otras fuentes de información que no sean solo las convencionales, ¿no? Entonces, eh, ahorita igual estamos tra trabajando, como decía Roy y Flor, lo que también lo dijeron, en, en entender mejor cuáles son las potencialidades de las licencias libres para que las personas puedan generar, pues, videos, audios y todo, que sea un, un, una manera de construir el conocimiento mucho más abierta y que eventualmente pueda tener el mismo peso que nuestras mentes todavía tiene la, lo, lo escrito, ¿no? Que, que es... Es bien, bien preponderante, ¿no? En nuestra formación académica a veces nos hace eh, pues valorar más una cosa que la otra. Creo que es un, un desafío importante. Sigo yo, ¿no? Perdón. No, no, no, no, no, no. Bueno, otro de los grandes desafíos que también conversábamos, bueno, conversamos mucho durante estos dos años y también cuando estábamos pensando el panel eh, acá con el equipo, eh, tiene que ver con el acceso a la conectividad eh, y los grandes, las grandes brechas y las grandes diferencias eh, y desigualdades que hay en Latinoamérica en general con respecto a quienes acceden a internet y quienes no, quiénes acceden a dispositivos y quienes no, eh, y qué tipo de, de continuidad o de tiempo en el acceso a dispositivos tenemos, con quién compartimos esos dispositivos dentro de hogar eh, y bueno es, es, especialmente durante 2020 y también 2021 el, el, el, los años de pandemia nos dejaron muy en evidencia que el acceso a dispositivos y a conectividad es muy desigual a lo largo de todos nuestros países y a lo largo del continente y ese es un gran desafío para pensar el uso de los proyectos Wikimedia en general porque requieren eh, casi todo el tiempo que estemos conectados y conectadas a Internet para poder utilizarlos. Entonces, eso obviamente sabemos que el, el acceso a Internet, bueno, desde el movimiento Wikimedia y desde Wikimedia Argentina consideramos que es, es un derecho fundamental y que tiene que ser considerado como parte de los derechos humanos y que en ese sentido obviamente son los estados y los países los que tienen que garantizar esa accesibilidad, pero por otro lado como, como agentes de la sociedad civil que somos también tenemos que preguntarnos qué hacemos y cómo llegamos a las personas que no acceden a internet y cómo nos, nos cuestionamos nosotros y nosotras nuestro trabajo pensando en, en bueno en, en que la realidad es esa y que nuestros proyectos requieren sí o sí conectividad para poder eh, funcionar. Entonces eso fueron a, a una una de las grandes preguntas que, que nos, eh, nos surcó estos dos años, desde Wikimedia Argentina tratamos un poco de, de hacernos las preguntas y de hacernos el debate y en ese sentido desarrollamos una línea de cuadernillos eh, que apuntaban al trabajo más en papel y al trabajo más offline, eh, pero que bueno, que también sabemos que eso después tiene un montón de, de, de dificultades y, y de formas, las preguntas sobre todo sobre la forma en cómo poder seguir implementándolos. Que eso para nosotras es una pregunta totalmente abierta y nos parece reinteresante conversar y seguir enriqueciéndonos de las pequeñas experiencias que podamos tener, eh, pequeñas o grandes, ¿no?, en cada uno de los países para seguir pensando qué hacemos con el acceso a internet y cómo, cómo trabajamos con nuestros proyectos cuando ese acceso no está. Eh, así que, bueno, creo que eso es una pregunta reinteresante y un desafío que está totalmente abierto y, y a construir. Sí, pa, eh, bueno, para cerrar esta parte de, de los desafíos, recuperar un poco lo, lo que han dicho acá eh, mis compañeras, eh, en relación al, al tema del acceso, eh, el, uno de los desafíos entonces sería poder también pensar de qué formas offline eh, poder implementar algunos de nuestros proyectos eh, por ejemplo, en, en, en la semana del acceso abierto, justamente con Flor, estuvimos conversando con Bester, eh, Besterman, eh, perdón si pronunció mal su, su apellido, eh, pero él, él es socio de Wikimedia Chile, entre otras cosas, y, y ha estado trabajando con el proyecto Kiwix. Entonces, por ahí hay como algunas vetas super, super potentes que se están levantando, que nosotras, y ahí aprovecho de invitarle, estamos tratando de invitarlo a él a un, a un ciclo para poder pensar eh, proyectos Wikimedia offline, eh, entendiendo que también tenemos que hacernos cargo de que ahora esta es nuestra realidad, o sea, que en nuestros países hay mucha gente que no, que no tiene acceso a internet o, como decía Flora, una conexión estable de internet. Entonces, eso por, por, por una parte, tomando lo que, lo que decía Olga, que también me parece súper importante, eh, eh, la, la cuestión cultural, y yo quería complementar con que acá en Chile, por ejemplo, eh, muchas veces hay como una subvaloración de lo abierto, o está menos valorado lo abierto, lo que se publica eh, de manera libre, lo que, lo que se crea de manera colaborativa versus... Por ejemplo, lo que, publican, eh, lo que se publica en academia o en ciencia eh, en revistas pagadas. Eh, y ahí hay como un cambio que, que quizás es un poco más subjetivo, eh, con el cual habría que ir trabajando. O sea, porque si, si más personas empiezan a valorar lo abierto y lo colaborativo, entonces sí tenemos más posibilidades eh, de fortalecer estrategias de educación abierta. Y por último, para cerrar, que me parece importante, el tema de los REA, de los, re, de los recursos educativos abiertos, que son al final una, una piedra angular en todo este proceso, y que ahí, eh, desde nuestra perspectiva, uno de los desafíos fundamentales es que la mayoría de los recursos educativos abiertos están en inglés. Eh, entonces, ahí hay una barrera lingüística súper importante, eh, a, como a... A cambiar, o sea, a poder generar estrategias para eh, no solo traducir recursos educativos abiertos, sino también poder adaptarlos desde, eh, desde el sur global y desde nuestros contextos y nuestros territorios. Porque una cuestión es la lengua, pero va muy de la mano con los contenidos mismos de esos recursos. O sea, si no hacen referencia a nuestra realidad, posiblemente sea muy difícil implementarlo. Entonces, eh, eso me parecía también... Eh, relevante de, de mencionar, como lo, los desafíos lingüísticos eh, con los mismos recursos educativos abiertos. Muchas gracias. Sí, justo así como encontramos una gama de, de conceptos y de ideas que vamos trabajando también, conforme más vamos encontrando estas ideas, más desafíos se van presentando ¿no? y que eh, partimos de un contexto muy similar entonces, justo todo esto que eh, hacen alusión Flor, Olga y Rocío, retumba muy fuertemente, ¿no? Entonces, creo que vamos en la misma sintonía y justo también en ese sentido, por eso también pensamos en proyectos en conjunto, ¿no? Ver de qué manera podemos también desde la región poder sumar y aportarle algo, ¿no? Eh, justo en ese sentido eh, viene la pregunta, ¿qué aportes hacen los capítulos Wikimedia de la región en ese sentido, no? Eh, como comentábamos al principio, ahorita solo somos algunos capítulos, todavía faltan Colombia, falta Venezuela, Ecuador, pero eh, no quisimos dejar pasar la oportunidad también de dialogar este tipo de, de ideas, de conceptos en esta semana, ¿no? Entonces, eh, si quieren, por ahí comenzamos con Olva, eh, continuamos con Ro y terminamos con Flor en esta parte. Bueno, nosotros aquí nos hemos puesto como desafío porque la comunidad tiene, bueno, como 10 años, pero... Eh, ahí un poco deambulando y construyendo la manera en que queremos, eh, que queremos construir, pues hemos puesto como desafíos el seguir siendo como disruptivos y el siempre alimentar esta capacidad, ¿no? Y, y eso creo que también hacer mucho énfasis en la creatividad y en el ser audaces con el cambio también ha funcionado para, eh, digamos que estimular a los, a los profesores y a las personas que han participado en nuestros programas, entonces yo creo que esa visión eh, de siempre mantenernos cambiando, que creo que es común a todos los proyectos de la región, porque creo, y eso es algo súper también que podemos aportar como movimiento, es que con facilidad construimos redes, ¿no? Yo creo que en muchos otros contextos profesionales sería difícil que trabajemos cuatro personas de cuatro países tan diferentes, cuatro países que a veces... Y además que tal vez no había el chance de conocernos. Y eso también hemos querido, pues, que se... Que se transfiera, digamos, esta posibilidad y esta manera tan esperanzadora que tenemos de trabajar a los profes, ¿no? Entonces, hemos tenido profes, por ejemplo, que han sido invitados en la Biblioteca Nacional de Perú para hablar de la experiencia que han tenido, y yo creo que eso es súper motivador. Entonces, creo que desde Bolivia siempre intentamos compartirles que la capacidad de trabajar en red con gente de, de todo el mundo, pues, no tiene límites, ¿no? Creo que esa es una de las cosillas en las que nos ha estado yendo bien y que me imagino que también a ustedes igual les motiva y a los profesores de sus, de sus entornos. Sí, por, eh, por la parte de, de Wikimedia Chile, que un poco es, es lo que había mencionado antes, eh, una, una cuestión importante es poder animar a instituciones, eh, organizaciones de la sociedad civil, eh, comunidades académicas y de distinto tipo a eh, poder, por una parte, liberar recursos, eh, documentación, fuentes de todo tipo que, que, que tengan y eso obviamente requiere también eh, una labor formativa, es decir, como eh, generar instancias de formación acerca de lo que quiere decir la cultura abierta, etcétera. Y por otra parte, el acompañar a las comunidades educativas en, en, en la creación de recursos, que ahí eh, no vale la pena repetir porque es, es como un poco lo, lo, que, lo que decía Olga, o sea, poder eh, acompañar a las comunidades de docentes a, eh, a digamos, a, a crear y a compartir sus recursos, pero también últimamente quizás eso es como lo más nuevo que estamos haciendo, es animar a las comunidades de estudiantes secundarios, que era algo que antes no, no hacíamos mucho en Wikimedia Chile, tendíamos a trabajar eh, la edición de contenidos en Wikipedia con estudiantes de segundo, tercer y cuarto año de universidad, y eh, el año pasado partimos con estudiantes eh, desde primero medio de secundaria, es decir, estudiantes de eh, 14, 15, 16 años, eh, que participaron, en este caso era en un proyecto de investigación sobre el patrimonio local de una región, que por supuesto tenía una representación muy mínima en Wikipedia y en Wikimedia Commons, y ahí las y los estudiantes estuvieron investigando, eh, sacando fotos eh, y finalmente escribiendo artículos nuevos para Wikipedia. Entonces, eh, capaz que eso, como tener la confianza en cómo diferentes actores y actoras eh, pueden contribuir, también es, es como una cuestión clave de, de lo que estamos aportando como capítulos. Sí, súper interesante lo que venían contando Olga y Ro y, y la idea de que cada vez más personas dentro del mundo educativo puedan efectivamente sumarse y entender como en profundidad y también de forma crítica, ¿no? ¿Qué, qué quiere decir los proyectos Wikimedia? ¿Para qué sirven? ¿Cómo podemos usarlos? Eso está buenísimo. Eh, como decía Olga también hace un ratito, uno de los, de los grandes proyectos en el que estamos involucrados todos los capítulos acá presentes y también los demás, obviamente, que nombraba Ale antes dentro de la región latinoamericana, tiene que ver con la idea de que siempre el trabajo en red y el trabajo colectivo nos hace mejores y es mejor que trabajar de a uno. Eh, y que todas las experiencias que podamos tener en cada país, si bien obviamente la, la, la diversidad local es amplia y quizás eh, las experiencias de trabajo pueden ser diferentes, también nos nutre mucho poder compartirlas y poder eh, esto compartir los desafíos, compartir las estrategias, que, que utilizamos frente a cada desafío para ver si al otro país le sirve y cómo puede quizás retomarse y reimplementarse en cada lugar. Así que eh, estamos siempre tratando de trabajar en conjunto y eso creemos también que es una de las maneras más lindas de trabajar y que la filosofía Wiki también nos, nos acompaña. Y que también en educación abierta eh, tiene que ver mucho con el, el hecho de formarnos y compartirnos eh, nuestras experiencias. Entonces, en ese sentido, en, en los últimos dos años estuvimos encontrándonos bastante, una vez presencialmente y muchas veces virtualmente. Eh, pero bueno, el, el primer encuentro que tuvimos fue en marzo de 2020 en, en Buenos Aires, en Argentina, cuando realizamos una instancia de, de trabajo compartido, que fueron los fellowships del de, de movimiento Wikimedia acá en la región latinoamericana, en donde pudimos ver, presencialmente y compartir eh, cuatro o cinco días muy lindos, pero sobre todo muy importantes para poder conocernos y, y generar lazos entre nosotros y nosotras, que después también nos permitieron seguir profundizando nuestro trabajo en la virtualidad, que obviamente más allá de las distancias que nos separan en cada país, fueron todavía más abruptas por el hecho de estar bueno cada uno en su casa y todo lo que sabemos que implicó, sobre todo el 2020 en, en todo el mundo. Entonces, en ese sentido, esa fue una experiencia muy linda de trabajo en conjunto. Y el año pasado también llevamos adelante un trabajo que fue muy importante, que tuvo que ver con el concurso de edición que realizamos en Wikipedia sobre educación en América Latina y el Caribe. Fue un concurso de edición que organizamos entre muchos de los capítulos de la región, en donde participaron 106 participantes, editores y editoras de Wikipedia, y se mejoraron más de 290 artículos vinculados a la educación en Latinoamérica y el Caribe, tanto a la historia de la educación como a los sistemas educativos. Y como decía Olga también hace un ratito, ¿no? La importancia de que podamos desde nuestros propios contextos representar y construir conocimiento acerca de cómo es la educación en cada uno de nuestros países, quiénes son los y las principales referentes en educación. Eh, así que, bueno, ese concurso nos ayudó muchísimo también a mejorar la calidad del contenido educativo en Wikipedia, eh, que siempre necesita mucho trabajo. Así que, bueno, también invitamos a quienes nos estén escuchando si quieren eh, tomar esa posta también y seguir construyendo y mejorando el contenido que, que habla sobre la educación en Latinoamérica en Wikipedia. Súper bien, muchas gracias. Sí, justo eh, ahondando a todo lo que comentan, ha sido un trabajo constante, eh, colaborativo. Claramente no ha sido nada fácil eh, el enfrentarnos a todo esto, pero justo en ese sentido eh, hemos salido entre todas a, a flote y claramente eh, vemos que hay una fuerte representación en cada uno de los países y en la región. ¿no? Por eso también nosotros y nosotras queremos compartirles qué sigue para todo esto. ¿no? O sea, es muy lindo todo lo que ha pasado, ha sido mucho trabajo como tal, pero eh, también queremos compartirlas a ustedes, eh, personas que nos acompañan en esta transmisión, eh, que se sumen a todos los proyectos que continúan, ¿no? Entonces, eh, viene un 2022 fuerte, un 2023 sin duda yo creo que ya va a ser un poquito más presencial, esperemos que sí, pero eh, sí me gustaría escuchar aquí a, a Flor, a, a Olga, a Rod, eh, justo cuéntenos un poquito qué viene desde Wikimedia Argentina, qué viene desde Wikimedia Chile, desde Wikimedistas de Bolivia, entonces, el micrófono es suyo. Adelante, por favor. Si quieren, empezamos con Flor. Genial. Eh, bueno, eh, como decía, Ale, 2022 viene con un montón de, de proyectos súper interesantes y los cuales estamos eh, muy, muy contentas. Hablo en plural porque, bueno, Luli hoy no podía estar, pero Lucina Ferrante, que es la coordinadora del programa, también está muy atrás de todas las actividades que estamos eh, realizando y encarando. Eh, tenemos dos actividades que son eh, muy clásicas de, de Wikimedia Argentina, pero que, sin embargo, son dos de las actividades que más nos encuentran con el mundo educativo y el mundo docente. Así que las menciono solamente por si hay alguien escuchándonos que, que quisiera participar. Una de ellas es Wikipuentes, que este año va a tener su edición número 14, eh, que es nuestro curso virtual en el cual eh, trabajamos con docentes de todos los niveles. Y especialmente nos enfocamos en eh, conocer las herramientas de edición de Wikipedia, así que si alguien se está haciendo preguntas sobre cómo trabajar en Wikipedia en el aula, cómo se edita Wikipedia, ese es un buen espacio para poder sumarse a conocer las herramientas. El curso dura seis semanas, así que es un, una buena instancia de aprendizaje para poder meterse bien adentro de, de lo que es la edición de Wikipedia. Y después este año también vamos a estar trabajando mucho con el proyecto de Wikipedia en la universidad que invita a instituciones de nivel terciario a sumarse a la edición de Wikipedia en Argentina. Eh, así que, bueno, estén atentos porque ya esta semana sale la difusión de, de los dos proyectos. Y algo lo que estamos trabajando también como región, que queríamos mencionarlo porque es otro de los trabajos que, que estamos realizando en conjunto, tiene que ver con el proyecto de pasantías que vamos a realizar durante este año eh, los y las pasantes son personas que participaron el año pasado de un curso que se realizó en apoyo con el BID y con la Fundación Wikimedia, que fue sobre habilidades digitales en el siglo XXI, del cual participaron más de 100 jóvenes de, de Latinoamérica y el Caribe. Y de las personas que participaron fueron seleccionados y seleccionadas 10 pasantes que van a estar trabajando en cada uno de nuestros capítulos. Así que también estamos muy entusiasmadas eh, con esa experiencia porque, bueno, es algo nuevo. Eh, que nos lleva a, a muchísimos aprendizajes que también van a traer las personas que se están sumando a trabajar con nosotros en cada país, que son súper jóvenes, así que, nada, nos, nos alienta y nos interesa mucho y creemos que van a salir grandes cosas de esa experiencia que después nos van a también encontrar de nuevo trabajando juntos y juntas. Así que, bueno, por Argentina, esas son las novedades. Eh, desde Wikimedia Chile... Bueno, para seguir un poco el orden de flor, este año también vamos a, a, en lo que se refiere a la formación docente, vamos a estar haciendo una nueva versión del curso de Wikipedia en el aula, herramientas para una ciudadanía crítica. Ahí eh, siempre invitamos a, principalmente, docentes de educación eh, primaria y secundaria, eh, no solamente de Chile, sino también de América Latina, eh, los profes y las profes participan de sesiones, eh, sin, eh, digamos, sincrónicas, obligatorias y otras optativas. Eh, las optativas siempre, siempre son un gusto porque, bueno, nosotros los denominamos entre profes y son instancias como de conversación eh, y no de exposición, eh, donde se van compartiendo dudas, recursos, se refuerzan algunos contenidos, eh, etcétera. Otra cosa que estamos súper emocionadas es que este año vamos a lanzar dos cuadernillos eh, por primera vez, que vamos a, a publicar desde, desde Wikimedia Chile, eh, y que son cuadernillos dirigidos justamente a docentes, eh, uno para docentes de educación secundaria sobre eh, educación patrimonial y Wikimedia. Eh, ese cuadernillo además eh, es el resultado del trabajo de un estudiante, que hizo una pasantía el año pasado con nosotras, una estudiante de licenciatura en Historia, eh, que eh, utilizando fotografías y registros de Wikimedia Commons, armó este cuadernillo que está orientado para que profes puedan trabajar eh, cuestiones de patrimonio eh, a través de entornos digitales y particularmente a través de Wikipedia y Commons. Eh, ese cuadernillo lo vamos, esperamos lanzarlo durante el primer semestre y difundirlo, utilizarlo en nuestros cursos de formación. Eh, y el otro cuadernillo que vamos a lanzar es el de educación con Wikidata, que estamos armando ahora y que también va a traer ahí eh, de la mano un curso orientado a profes de todos los niveles eh, para usar Wikidata en la planificación de sus clases y también en el desarrollo de sus clases con estudiantes. Así que esos son, yo creo, los, como los proyectos más nuevos, eh, lo otro vamos a seguir haciéndolo como siempre, el vínculo con universidades, eh, Wikimedia en el aula, con, con, con colegios, liceos y escuelas, pero ahí el proyecto de los cuadernillos de patrimonio y el dossier de Wikidata son como los proyectos fuertes que se vienen este año. Olga, ¿estás eh, con el micrófono celular Ahora sí. Bueno, para cerrar, nosotros otra vez estamos con una nueva versión del programa Leamos Wikipedia en el aula, así que a quienes nos están viendo desde, desde Bolivia, pues eh, también si por ahí alguien se quiere colar de, de otro lado, está abierto ahí, les vamos a pasar el enlace para inscribirse, vamos a empezar en marzo. Eh, también vamos, va a salir unos pequeños eh, documentos introductorios, digamos, sobre cuáles pueden ser las potencialidades de Wikipedia en educación bilingüe, que van a salir justamente en Quechua, en Guaraní y en Aymara, entonces, eh, bueno, y de ahí se van a abrir otras cosillas más que también vamos a trabajar este año, y gracias a también esto de trabajar en red, pues hemos trabajado con los cuadernillos de Wikimedia Argentina y van a salir también una versión eh, localizada, digamos, sobre destinada a los docentes universitarios en Bolivia para trabajar con un programa más sostenido. nosotros sí, tenemos tenido talleres en universidades, pero esta vez ya vamos a poder trabajar a, a, a un plazo mayor y pues generar otros proyectos interesantes que seguramente igual les vamos a estar contando en adelante. Súper bien. Eh, y desde Wikimedia México también seguimos un poquito... La idea que eh, ahí este, marcaron Flor y Ro, eh, también continuaremos con proyectos educativos. Eh, acá lo que hicimos ya fue ponerles el nombre, eh, darles un poquito más de identidad. Entonces tenemos, Wikipedia es parte de la educación, eh, tenemos un proyecto Wiki360 que implica ya una implementación, el desarrollo y al final una investigación, una publicación de toda la experiencia que se tuvo por parte de los docentes y un proyecto que se llama Estaciones, que esa es una sorpresa, no se va a revelar todavía, pero que también va a estar por ahí. Eh, asimismo también tendremos nuestra cuarta edición del curso en línea con docentes de la UNAM. Justo también estamos pensando ya el espacio para poder sacar este curso en eh, otros espacios, en otras plataformas y claramente para llegar a más, a más personas interesadas en incluirse. Eh, le estamos apostando también a los repositorios, eh, un repositorio de recursos educativos abiertos y asimismo también le apostamos mucho a estos encuentros educativos, tanto en contexto como en región, entonces en este, este semestre le estamos apostando mucho a acercarnos a las comunidades de bibliotecarios, bibliotecarias y gestores de la información, entonces si alguien por ahí está escuchando, anímense, acérquense y claramente nuestro encuentro educativo con docentes de eh, México. Eh, básicamente es un poquito de lo que estamos trabajando. Eh, si alguien tiene interés, por ahí están compartiendo en el chat las páginas, eh, también pueden seguirnos en redes sociales, por ahí constantemente se está compartiendo toda la información. Eh, acá en el chat vemos algunos comentarios, entonces no sé chicas si quieren, eh, podemos recuperar algunos de ellos también para ver qué está pasando, qué nos están comentando. Sí, Ale, ahí comparto el comentario de Martín eh, que dice, el cambio en la educación hacia una educación abierta está siendo liderado desde el activismo y la colectividad y no desde la academia. La academia sigue encapsulada en sus estructuras rígidas. Eh, gracias Martín por, por comentarnos y por compartir. Está bueno esto que, digamos, se retoma con lo que veníamos conversando, ¿no? Sobre todo por ahí vinculado a los recursos abiertos, a la importancia de de que desde los espacios de construcción de conocimiento también se conozca la importancia de, del conocimiento libre. Por suerte, al menos en las experiencias que vamos teniendo acá en Argentina, cuando formamos a los docentes y nos encontramos con personas que tienen ganas de, de formarse en lo que es el mundo Wikimedia, esa perspectiva de a poco empieza a cambiar, incluso hay muchísimos docentes universitarios y estudiantes universitarios colgando la construcción de conocimiento y sus investigaciones, por ejemplo, en artículos de Wikipedia como aportes, así que por por suerte, muy de a poquito ese trabajo se va haciendo, pero sí es súper importante que las instituciones así de grandes como la Academia eh, se abran y comiencen a construir desde otra mirada para que eso efectivamente pueda transformarse, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Todavía hay mucho, mucho por hacer. Entonces. Qué bueno que se plantean, qué bueno que nos comparte también por ahí comentarios, hay una pregunta, duda. Entonces, no sé, chicas, ¿algo más que quieran comentar antes de cerrar? Tampoco queremos alargar esto, podemos después tener otros espacios para poder dialogar, pero sería lindo como ir cerrando para seguir trabajando en todo esto. Entonces, no sé, por ahí, Ro, Olga, Flor, ¿algo que quieran comentar? Nada más invitarles a, a que estén al pendiente de, de, de los proyectos y de las actividades que se vienen para que, Ojalá más y más personas puedan participar, como pudieron ver, son proyectos bastante diversos, así que creo que, que pueden como captar el interés de también muy diferentes personas. Así que nada, y animarlos a que nos sigan en, en nuestras redes y, y que estén ahí al pendiente y se inscriban. Yo ya hacer énfasis en que no, otra vez, ya lo, lo, lo dijo mucho Ale, pero no solo somos nosotros, en todos sus países van a encontrar grupos de wikimedistas y no solamente ascríbanse a, a, a los proyectos que ya tenemos, a lo mejor ustedes tienen ahí un proyecto soñándolo y pensándolo con sus estudiantes, pues pueden ustedes pasar a enriquecer los proyectos y también les podemos acompañar en este proceso y aprender mucho de ustedes. Entonces, pues eso, no sean tímidos y anímense a buscar a, los, a las comunidades wiki de sus países. Y yo creo que con eso yo, yo ya hacer. Sí, lo mismo, creo que Roy y Olgi lo dijeron todo muy bien, pero eso, anímense, hay, hay un mundo muy interesante y muy espectacular para conocer desde los espacios educativos atrás de los proyectos Wikimedia, así que nada, están más que invitados, invitadas a sumarse en cada país. Perfecto, pues también eh, la invitación es constante, eh, recupero el quinto pilar de Wikipedia, seamos valientes, eh, cambiemos un poco ese contexto, esas ideas que tenemos sobre la educación, eh, agradecemos a todas las personas que se conectaron, eh, que tengan un bonito viernes y por acá seguimos pendiente de lo que se ofrezca. Un abrazo a todos, todas, todes. Hasta pronto.